Moradores del sector Santa Luisa de esta ciudad de San Francisco de Macorís afirman estar siendo asediados por delincuentes. Según sus declaraciones, es muy recurrente que les atraquen a quienes residen allí, sin importar la proximidad con un destacamento de la Policía Nacional en la zona. Eh, cada rato se ve mucho atraco aquí. ¿Y de, día, a día. ¿Y de día, de día, se ve a mediodía? A cualquiera. ¿A cualquiera? ¿A cualquiera? Sí. Bueno, la, mujer, ya la, la mía me la atacaron a las 8 a la en punto de la mañana y ahí estamos mujer aquí se le tiraron ahí a la, en la mañana como las 8 también. Sin discriminación, jóvenes, adultos y envejecientes han sido víctimas de los desaprensivos, así lo aseguran los afectados que prefieren su identidad. ...continúe anónima. El cartelito al hijo mío lo atracaron... ...y le pusieron una pistola ahí... ...le dijeron dame el celular... ...y él se lo entregó... ...porque la vida de Gale es más que un celular... ...y a mí como a las 8... ...me atracaron frente a mi casa... ...para quitarme el celular... ...cuando yo llamé vecino... ...de una vez ellos se embalaron... ...y he venido a pagar mucho atraco... ...a cualquier hora... ...muchos delincuentes y de todo... ...y...